En este episodio quiero abordar una noticia que no solo tiene mucha importancia en Argentina y en Chile, sino que es parte de un debate planetario. Las tensiones que generan prácticas productivas, que aparecen como grandes oportunidades desde el punto de vista monetario, pero suponen también grandes amenazas para los ecosistemas. Quiero hablarles entonces de un plan de cría de salmones en el océano, en el extremo sur argentino. Hablarles también sobre la oposición ciudadana a este emprendimiento, con un trabajo coordinado durante más de tres años entre grupos vecinales, organizaciones ambientalistas, comunidades aborígenes, dirigentes políticos y hasta chefs locales que quitaron al salmón de sus platos. Y finalmente hablarles de una ley provincial que se aprobó hace pocos días que prohibió la cría del salmón para proteger la biodiversidad. En Argentina, el salmón rosado que se consume es todo importado de Chile. Iniciar la producción local le permitiría a la Argentina ahorrar divisas y al mismo tiempo generar ingresos y empleos vinculados a la actividad. Sin embargo, la experiencia de la salmonicultura en Chile durante los últimos 30 años deja en claro que se trata de una industria con un enorme costo ambiental. La intención era instalar criaderos de salmones en las aguas del canal de Beagle, en Tierra del Fuego. El canal de Beagle, para quien no lo conoce, es un estrecho marítimo que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico y es frontera entre Argentina y Chile. Toda esa zona, localizada en el extremo sur de América, es un archipiélago de paisajes espectaculares y una rica y única biodiversidad. Para que nos cuente más sobre este plan de cría de salmones, hablamos con Alexandra Saposnikov, bióloga y coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que agrupa a más de 20 organizaciones ambientalistas del país. Y esto nos dijo. El proyecto de salmonicultura en Tierra del Fuego surge a raíz de un acuerdo entre el gobierno nacional y los reyes de Noruega para promover la acuicultura en Argentina y luego otro acuerdo con la provincia de Tierra del Fuego para hacerlo en el canal Beagle. Entonces, era una, una oportunidad de desarrollo local. El gobierno lo veía así en un momento de una importante crisis económica. Eh, sin embargo, la comunidad, en cuanto empezó a entender el problema que generaba la salmonicultura, conectarse con, con los chilenos. Ushuaia tiene la conexión con Chile, ahí no más. Tiene Puerto Williams frente al canal Beagle, tiene la gente de Magallanes, que está en contacto permanente con la gente de Tierra del Fuego en Argentina. Y así fueron aprendiendo de las experiencias de Chile y se dieron cuenta que esto no era algo bueno para ellos. Eh, Ushuaia vive del turismo, es lo que le muestra al mundo. Y realmente la salmonicultura va en contra de esa, de esa actividad por el impacto que tiene en el ambiente. Entonces, en cuanto la comunidad se dio cuenta y distintas organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como nacionales e incluso internacionales, con mucha experiencia en estos temas, como algunas organizaciones del foro, eh, empezaron a colaborar y articular esfuerzos con la comunidad local, el tema empezó a cobrar fuerza ¿no? y, y, a, y a escalar hasta incluso la prensa nacional, eh, con lo cual empezó a haber más resistencia a la instalación de la salmonicultura. Entonces ahí hubo todo un trabajo articulado también entre los dos lados del Canal Beagle para, para impedir la instalación de la actividad en un ambiente que excede las fronteras, como es el, el Canal Beagle. Entonces, un acuerdo y varias tratativas para instalar estos criaderos de salmones, que literalmente son jaulas en el océano, pusieron en alerta a una parte de la comunidad local por la amenaza ambiental que representa la salmonicultura en el mar. Estefanía González, geógrafa y coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia, detalló el impacto ecológico de esta industria. El principal riesgo de permitir la entrada de la salmonicultura en el canal de Beagle tiene que ver con la destrucción de todo el ecosistema. Y con todo el ecosistema estamos hablando literalmente de todo, el fondo marino y las maravillas que tiene el fondo marino del canal de Beagle, la afectación de especies como pingüinos, ballenas, delfines y también de todo el resto de la fauna marina, por ejemplo también de las centollas. Las jaulas de salmones y la actividad salmonera industrial tienen enormes impactos. Tenemos que recordar que el salmón no es una especie nativa, ni de Argentina ni de Chile, viene de afuera es una especie invasora, exótica y es por eso que se necesita gran cantidad de antibióticos y químicos para su producción la salmonicultura genera mes a mes un montón de residuos que incluyen las fecas de los salmones las mortalidades de los salmones porque se mueren mucho, les cuesta mucho sobrevivir en esta jaula la pérdida de oxígeno del mar y toda esta incorporación de la verdad es que basura, nutrientes distintos a los que tiene el ecosistema de manera natural Van generando, por ejemplo, condiciones favorables para el desarrollo de estas mareas rojas, que son bastante tóxicas, entre otros temas. Esos riesgos que mencionó Estefanía González no son teóricos, son bien concretos. La representante de Greenpeace calificó de desastre y resumió así la experiencia de los criaderos de salmones en Chile. Si nosotros miramos el lado chileno, vamos a ver que la industria salmonera tiene desastres todos los meses, que incluyen la contaminación del mar, la pérdida de oxígeno, la muerte de ballenas enredadas en las jaulas marinas, el desarrollo de enfermedades a la piel en delfines por el uso de antibióticos, el escape de salmones y el salmón al ser carnívoro se come todo el resto de los peces poniendo en riesgo la verdad, es que toda la biodiversidad de los ecosistemas. El 2 de julio la legislatura de Tierra del Fuego aprobó la ley que prohíbe esta industria. Y estalló la polémica. ¿Por qué en vez de prohibir no se regula y se aplican estándares de sustentabilidad? Dijeron desde algunos sectores. Bueno, de nuevo la experiencia chilena nos sirve de diario del lunes. Sobre esto nos habló Estefanía González. En Chile la salmonicultura ha sido devastadora. Más de 30 años han demostrado que es una industria que no puede ser sustentable. No hay estándar posible que haga que esta actividad no tenga daños. Prueba de ello es que muchos de los centros que hoy día están enfrentando juicios legales, demandas por parte del Consejo de Defensa del Este. Estado, eh, demanda de los tribunales ambientales, sanciones en la Superintendencia de Medio Ambiente en Chile por los desastres ambientales, tenían certificaciones de buenas prácticas acuícolas, es decir, habían instancias, certificaciones que demostraban que sus estándares eran los mejores posibles y aún así generan todos estos daños, entonces acá el problema no tiene que ver con cómo hacerlo, sino que la naturaleza misma una actividad que es una especie exótica, que viene de afuera, que genera tremendos impactos en el medio marino, que estos impactos generan un desmedro para otro tipo de actividades económicas de gran importancia, como es el caso del turismo, la pesca artesanal, la gastronomía local con productos locales, por lo cual, por eso es tan importante el paso que está dando Tierra del Fuego. Alexandra Saposnikov, del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, relató cómo se llegó a la ley en un proceso de tres años. Primero son los legisladores eh, de la ciudad de Ushuaia, los concejales, quienes eh, sacan un, una ley por la cual en la ciudad de Ushuaia no puede haber instalaciones relacionadas con la actividad de la salmonicultura. Luego, eh, relacionándose con niveles de gobierno de, de Puerto Williams y de otros lugares de Chile, emiten una declaración binacional en contra de la salmonicultura. Lo mismo hacen las organizaciones del foro. Eh, todo esto fue haciendo que distintos actores entendieran la relevancia de, de decirle no a la salmonicultura. Y algunas organizaciones comenzaron a trabajar por la creación de esta ley a nivel provincial. La ley sancionada prohíbe el cultivo y la producción de salmones en aguas jurisdiccionales de Tierra del Fuego. Hablamos con el diputado provincial Pablo Villegas, autor de la ley, y destacó la importancia de esta norma inédita en el país y el mundo. La importancia de la ley es que marca un antes y un después en materia ambiental, en la provincia de Tierra del Fuego, en aras de proteger y conservar sus recursos naturales y el patrimonio genético de sus, de sus seres vivos que existen en estos ecosistemas que se encuentran eh, en nuestros mares o en nuestros lagos. También eh, una decisión en términos institucionales fundamental eh, y que pone a las claras que es el resultado del trabajo conjunto entre referentes sociales, referentes ambientales, vecinos y eh, actores institucionales como hemos sido nosotros los legisladores. La importancia de la ley también radica en que ratifica, en términos estratégicos, un modelo de desarrollo económico sostenible que está relacionada a una actividad económica mucho más amigable con el ambiente como es la actividad turística. Finalmente, Alexander Zaponnikov reflexionó sobre el valor que tiene esta ley de cara al futuro. Esta ley es fundamental, fundamental para prevenir cualquier tipo de proyecto relacionado en toda la provincia de Tierra del Fuego y es un ejemplo para el país, para que es un buen antecedente para que otras provincias continúen ese trabajo porque no estamos exentos de que en otras provincias del país se desarrolle la salmonicultura y esto es un gran antecedente y además es una muestra al mundo de que se puede frenar una actividad extractiva super nociva de este tipo.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 Hicimos este episodio de Raíz, el podcast sobre biodiversidad de Claves21 y Latin Clima.